Hoy Granada tiene graves problemas de salud. Tenemos más enfermedad, más muertes y vivimos menos años que el resto de los españoles. Estamos entre las peores capitales de provincia en indicadores de salud. En Vamos Granada queremos que Granada sea una ciudad saludable, que es una ciudad con personas activas, sostenible económica y medioambientalmente e igualitaria para todas las personas. Para ello desarrollaremos las competencias en salud pública que tiene el Ayuntamiento de Granada y que jamás han desarrollado el Partido Popular o el Partido Socialista cuando han estado al frente del Gobierno Municipal. Según la ley, corresponde al Ayuntamiento de Granada la promoción, la defensa y protección de la salud pública. Para ello, nuestros objetivos serán proteger la salud de la población, reduciendo los niveles de contaminación del aire y adaptando las medidas necesarias para hacerle frente a los peores efectos del cambio climático. Disminuir las escandalosas desigualdades de salud que hay entre nuestros barrios, tanto en esperanza de vida como en niveles de mortalidad. Promover y facilitar hábitos saludables, la movilidad activa y el deporte para todos. Y, entre, y evitar situaciones que tienen eh, consecuencias especialmente graves para la salud, como pueden ser la pobreza energética o los desahucios. Desde Papos Granada, por lo tanto, desarrollaremos eh, ...políticas y programas de protección de la salud de la ciudadanía... ...y para ello adoptaremos medidas urgentes... ...frente a situaciones especialmente graves que padecemos... ...como son la contaminación del aire, la pobreza energética... ...los desahucios o las olas de calor extremo durante el verano... ...haremos un acuerdo con la Junta de Andalucía... ...para eh, participar en la gestión de los centros sanitarios de la ciudad... ...y de esa manera garantizar... ...que tenemos los recursos sanitarios que nos corresponden... Eh, ...desarrollaremos un plan local de salud... ...para que todas las áreas del ayuntamiento... ...tengan también como un objetivo propio... ...la mejora de la salud de los granadinos... ...y organizaremos una agencia de salud pública... ...para reducir las desigualdades... ...y vi vigilar y proteger la salud... ...de todos nuestros barrios... ...Granada merece más, vota, vamos Granada".